social WhatsApp. Durante el programa estaremos leyendo sus mensajes, sus comentarios a esta pregunta. Bueno, comenzando por acá. Es preocupante la situación. Sí, es preocupante. Bueno, bien señores, vamos a continuar entonces y precisamente a propósito de la preocupación que puede generar la crisis en Haití. Haití en crisis política, justicia ordena a Moïse salir del gobierno pero el gobernante se niega. El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití dio a conocer ayer domingo una resolución en la que establece que el, mandat el mandato del presidente del país, Moy, se venció ayer, 7 de febrero, y no el año próximo, como afirma el gobernante. El mandatario dijo en su cuenta de Twitter que recibió del pueblo haitiano un mandato constitucional de 60 meses, el Consejo expresó sentirse extremadamente preocupado por las graves amenazas resultantes de la falta de un acuerdo político ante la expiración del mandato constitucional del presidente Moïse. La salida de mois es exigida desde el año pasado por la oposición, que recientemente ha realizado varias manifestaciones callejeras y una huelga general de dos días. Los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, el Colegio de Abogados de la República Haitiana, la Iglesia Católica, los jesuitas y los evangélicos también, consideran que Moïse debe abandonar el poder. Un juez de la Corte de Casación de Haití, máxima instancia judicial del país, la inspectora general de la Policía Nacional y una veintena de personas fueron detenidos este domingo acusados de conspirar contra la vida del presidente Jovenel Moes. Bueno, esa es la situación, señores. Vamos a ver, Fulvio, bueno, ¿qué evidente, opinas? evidentemente que Haití es de preocupación. Sí, claro. Sí. Hemos sido testigos vivientes en los últimos años. Todos los presidentes que han estado en Haití siempre... Ah, han querido perpetuarse, han querido perpetuarse sí. Y siempre viene la protesta del pueblo haitiano Para eh, protestar y pedir que se retire Bajo condiciones de alta tensión, de manifestaciones Así se encuentra Haití en el día eh, de ayer y en el día de hoy Provocado por esta crisis política Todos sabemos las debilidades institucionales del pueblo, del pueblo haitiano y también los grandes intereses que en un segmento pequeño de la población se mueve en torno a esto. Ya se cumplió el mandato, el juez dicta que debe de salir. Por otra parte, los consejeros de Mois y Mois dicen que no, que debe de continuar porque fue por 60 meses y esta crisis, señores, nos afecta Directamente a nosotros en las relaciones diplomáticas y en las planificaciones de acuerdos bilaterales que tenemos pendiente con esta nación. Y a veces nos preguntamos de qué vale hacer acuerdos bilaterales con una eh, democracia tan, tan vulnerable como tiene el pueblo haitiano y con una fragilidad de la estabilidad política que se vive en esa nación. Recientemente estuvimos haciendo acuerdos con ellos para asuntos medioambientales, entre otros acuerdos. Y ahora nos preguntamos, ¿quién le va a dar continuidad a estos acuerdos? Y ahí está la gran eh, panorama que nos presenta. Y también con la planificación interna de nuestro país, República Dominicana. Planificación en salud, planificación en educación, planificación en políticas de exterior y todo esto es modificado por la avalancha de haitianos que intentan ingresar y otros que llegan a ingresar a nuestro país, modificando también las inversiones que hay destinadas para diferentes sectores aquí en República Dominicana por la presencia de ellos así de una manera no planificada. Bueno. Aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez que se suma al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, amado, hermano Fulvio. Buenos días, buenos días. Yerjan, amables televidentes, agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia, un pedido que hago cada mañana para empezar el día por mí y por todos. Buenos días a todos y gracias. Bien, como no, gracias, Francis. Yerjan. Miren, eh, contrario a lo que piensa nuestro compañero eh, Fulvio con relación a Haití, el problema de Haití es la oposición. Y es que la oposición eh, cuando no gana la elecciones, entonces acude a, a desestabilizar el gobierno. Eso se ha visto en toda la historia del pueblo haitiano, incluso hasta en 1843 44 eh, hubo que desestabilizar eh, al gobierno de turno para poder atacarlo aquí en la República Dominicana, se, se desestabilizó allá. ¿Qué es lo que pasa en Haití? El gobierno, el presidente es elegido por cinco años, fíjense ustedes que un, el presidente se elige por cinco años, los senadores se eligen por seis y los diputados por cuatro, pero Jovenel Mois eh, asumió el poder en el 2017, todavía le queda un año. O sea, constitucionalmente le queda un año eh, al presidente Jovenel Mois porque fue elegido por cinco años. Pero normalmente eh, fue lo que pasó con Jean Beltrán Aristi, eh, que lo desestabilizaron, lo sacaron, después volvió, lo sacaron, volvió. Y así sucesivamente, porque normalmente la oposición utiliza este mecanismo para desestabilizar los gobiernos y entonces ellos intentar asumir. Ha sucedido en otras ocasiones y está sucediendo ahora. ¿Qué es lo correcto? Bueno, que independientemente de lo malo, eh, eh, de lo bien o mal que lo esté haciendo, el presidente haitiano permitirle que cumpla con su mandato constitucional porque fue electo. Eh, fíjense ustedes que esto viene desde el principio, cuando las elecciones del año 2015 en Haití eh, dijeron que, que, que fue fraude y no lo dejaron asumir en el 16, hubo un ligo grandísimo ahí, y entonces hubo que volver a hacer elecciones y volvió a ganar Jovenel Moïse, y entonces asumió en, en, en el 2017. Pero, si usted cuenta, 2017 para acá van cuatro años, cuatro años, ¿verdad, Eric. 27, sí. ¿verdad? Son cuatro años, o sea que le queda un año todavía. Y es lo que él le está reclamando. Dice, no, pero hace un momentito, a mí me eligieron a mí me eligieron por cinco años, todavía me queda uno. No no veo cómo el Poder Judicial, eh, en este caso, le ordena al presidente que salga de un mandato constitucional. Eh, entiendo que es una, es una eh, eh, actitud equivocada de parte del, de, de este juez del Poder Judicial eh, haitiano porque constitucionalmente hablando, el presidente todavía le queda un año de gobierno y él lo ha manifestado, incluso en su cuenta de Twitter le dijo, pero que, mí, que yo solamente he hecho 48 meses, y son 60, eh, él tiene el derecho de continuar, independientemente de lo bien o mal que lo esté haciendo, porque fue el pueblo que lo eligió de manera democrática Bien, Francis adelante, miren Haití, su problema desde origen es que no hay un liderazgo con proyección a, a bien administrar ni a ofertarle al pueblo democracia. Ese nunca, esos, esos aspectos nunca han sido, de los principales líderes, un objetivo. Y de hecho, Haití ha sido abandonado a su suerte, con uno de los per cápita más bajos, niveles de, de pobreza extrema, y es el más pobre del hemisferio y del Caribe. Entonces, se presume que hay un Estado, y nos conviene presumirlo, que de ahí parte las, las, los encuentros, y que este gobierno, al inicio de, de, del, del gobierno de Luis Abinader colocó en cierta principalía la de restablecer relaciones y armonizar relaciones, quizás, yo lo digo que es, quizás sea una buena intención, pero realmente en Haití no hay con quién hablar, ni con quién negociar, ni con quién ponerse de acuerdo. Y uno de los aspectos, después de la negociación que se, o de los acuerdos que se firmaron con el ministro de Relaciones Exteriores y el gobierno dominicano, era quién iba a cumplir con ello. Y ahí está, a pocos meses, que no hay con quién hablar. Y hay un, una especie de golpe constitucional o un, un golpe técnico que a través del mecanismo judicial logran colocar en condiciones de salir del 7 de febrero de 2021. Y la verdad es que esto se relaciona con aquello que yo denunciaba o que nosotros denunciábamos aquí respecto a un proyecto que empezó en el 2018 con todas las organizaciones del sistema de Naciones Unidas que han dado, han dado muestra de que nos están, nos están acorralando o están intentando acorralar desdiciendo las, la soberanía nacional, desdiciendo nuestra autodeterminación. En definitiva, el PNUD está... Si no le parece, a nosotros nos están acorralando. ¿Qué tú opinas del problema de Haití del tiempo y esa No, cosa? ya has dicho... ¿Se te va a agotar el no, tiempo? no, no, espérate. Lo que pasa Dándole es que... Dándole vuelta a la valla. No, ya yo he dicho que Poniendo eso, arandela, como dicen. No, no, ya yo he dicho... Pero ven acá. Lo que pasa es que tú quieres entrarte a... No, ya no. yo esta posición, ya lo han establecido. Hay un golpe técnico ah, bueno, de Estado también. en ese proceso que a través de un mecanismo judicial no, no, están está bien, tratando no, de amigo. cortar un un mandato constitucional que miren. va a que va a... bueno pues ¿tú, está bien ¿tú, tú crees, miren, entonces miren, la pena miren, de que no, no no pero ven pero acá mira, espérate oye, espérate espérate oye oye lo el que turno pasa. mío cuál es tú me lo tú me pediste Amado no quiere que yo lo hable no no no yo eh, no he eh, dicho pues entonces permíteme ¿Qué? terminar Sí, sí, que concluye oh, pero por Dios si no te gustó lo que yo iba a decir no mira. no, a mí no me gusta ni me gusta ni me deja de tranquilo déjame a mí yo miren señores hay una, hay una trama internacional, hay una trama internacional que República Dominicana, aparte lo están tratando como si fuera un problema de Haití, pero Fulvio creo que decía, esto afecta a República Dominicana gravemente. Total. Es que lo están viendo en Haití, como si Haití tuviera condiciones, no tiene ejército, no tiene policía. Eso que se ven uniformados, Hace tiempo que estaban en su casa y no se sabía dónde estaban y ya los reintegraron. Es decir, lo grave de esto es que hay un cóctel de un plan de desestabilizar Haití y estaba planificado para febrero, ya lo lograron. Ey. Ahora nos falta a nosotros, los dominicanos, que eso es lo que yo... Tengo que circunscribirme a este tema, esta es mi posición. Claro. Nos están acorralando a la República Dominicana internacionalmente. El sistema de Naciones Unidas, desde la época de Balaguer, ha querido establecer Ay. aquí un, un campamento de refugiados. ¿Y qué es lo que dice el plan ese de, de contingencia, de contingencia migratoria, preparado simplemente para el día que se iba a dar esto que se está dando el día 7 de, de febrero en, en Haití? Ese yo creo que debe ser nuestra preocupación. Esa es la verdadera preocupación. Y no verlo como que es un tema de Haití, como si Haití tuviera quien lo controlara allá. Lo que va a venir aquí a la frontera, si seguimos simplificando el tema a, a, a, a esto, esto es un plan que viene corriendo desde 2018 Bien, y la República mire, Dominicana ya tiene un plan de que para recibirlo a ellos oiga aquí. Oiga, ¿cuál es eh, el, el, el aspecto, el aspecto eh, eh, eh, legal y constitucional según la información que se tiene de lo que está pasando a Haití? Ajá. Uh -huh. Y ¿Y tú crees Hay eso. una situación. Pero espérate. ¿Tú crees eso? Déjame hablar ahora. Esa es, es la pantalla. Ahora. ahora le toca a él. Déjame hablar no, ahora. Que también. No, no, pero cállate y déjame hablar ahora. <ríe> Incidentarlo también. también. Claro, incidenta. Ah, bueno. Todo lo que tú quieras, que es yo no bueno, me dejo incidentar, muy fácil. Es bueno. El presidente electo dice la constitución de Haití. Entra en servicio el 7 de febrero, sí. siguiente a la fecha de su elección. Correcto. En el caso de que el escrutinio no pueda tener lugar antes del 7 de febrero, el presidente electo entra en servicio inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considera que su mandato comienza el 7 de febrero del año de las elecciones. Entonces, ahí viene, en esa última parte del artículo, viene la discusión, la discusión jurídica. Ahora, ¿qué pasó? Primera cosa, se anulan las elecciones de octubre del 2015 tras celebrarse la primera vuelta en la que Moisés Mois fue el más votado por denuncia de fraude. Segundo, el entonces presidente del Senado, Jocelyn Privert, ¿se acuerdan de Priver? Sí. Asume la jefatura del Estado el 7 de febrero del 2016 durante 12 meses sí. para evitar el vacío de poder. Tercer acto, tras cuatro aplazamientos, las elecciones se repiten en noviembre del 2016 Moise gana holgadamente en la primera vuelta con el 55,67% de los votos y finalmente asume la presidencia el 7 de febrero del 2017. Desde el punto de vista legal, aquellos quizá pudieran tener razón, pero ahí, ahí aplicaría un tema de ponderación de... de de disposiciones constitucionales en el sentido de que, bueno, aun cuando la constitución lo diga, si la realidad no me permitió hacerlo, ¿a partir de cuándo comienza su mandato? Y eso es lo que le está reclamando. Claro, claro. Pero que ahí se cumplió, porque él asumió en, en febrero después de la de la última elección sí o sea la fecha pero de ya inicio. de un, un año después sí no no un eh, año eh, después del, del momento en que estaba pautado que él comenzara correcto ahí es entonces por eso que él eh, está reclamando ese año él está reclamando porque le están cortando y es una es una actitud si se quiere una acción dirigida eh, así como plantea el compañero francis pudiera interpretarse como una acción dirigida porque es es parte de la estrategia que ha utilizado allá la oposición Manipulada por algún sector Porque como dice Francis ¿Cuál es el liderazgo de allá? O sea, ¿Cuál es ahora, la parte el que le está nivel, haciendo a él? El, ahora, el nivel de, de repercusión En la República Dominicana Se lo vamos a poner nosotros Nosotros si no, si no queremos en este país Aceptar un campo de refugiados No lo aceptamos Si queremos cerrar la frontera la cerramos Porque el problema de Haití es de Haití ¿Tú me entiendes? Ahora, lo que nosotros no podemos verlo Es como una, una conspiración De que se armó todo eso todo conspiró hasta el tiempo y las circunstancias para que en Haití se armara ese lío es y luego teoría, los Haitianos vinieron es acá. Eso pues, ha pasado. Siempre. Pero amado es una teoría que, que plantea el compañero bueno. Francis y que no sí, deja bueno, de tener lógica y, sea, que, bien, y que es importante ahí, que se plantee porque fíjate porque pudiera darse no, si entonces es que nosotros la pila de no, no, no, no, Tú sabes cómo y finalmente tú sabes cuando, tenemos años en eso. Tú sabes pasado. No, nunca ha pasado nada porque hay una pacífica porque aquí no ha debido. En el tiempo que tenemos luchando con esto, no ha debido de existir una cantidad de indocumentados como la que tenemos hoy. Y uno de los aspectos que negoció Danilo Medina para poder o intentar hacer la reforma a la Constitución fue que él diseñe, que él aceptara a un millón de haitianos aquí nacionalizados sin tener un papelito, hasta el punto que se inventaron... 750 aceptó justo cuando se iba del gobierno. Igualito como. como. ¿Y, qué, ¿Y qué pasó con el decreto? Está ahí, pero Luis Abinader no lo ha tocado. Está. Entonces, pero fíjate una cosa, ¿tú quieres decir que hay complicidad? No, pero es un hombre que está llegando ahora y te voy a decir algo. Yo no digo que Tú dicho, vas a ser como yo está no haciendo. Entonces, tú tú tú si, las la cosas la, se hacen y no tienen efecto. Óyeme, es como si no se hicieran. No, pues mira, estamos tranquilitos y personas como tú. Ayudando a que se convierta No, yo en una, no ayudo a en, nada en yo una, Lo que pasa es que tengo claro, mi opinión Pero tampoco veo fantasmas por donde quiera bueno, tú, Porque yo no, soy mira, un hombre que tengo los pies sobre la tierra Pues mira Eso pues, es lo que pues pasa tú, tú Hasta que, que yo no mira, vea una vaina, no. yo no salgo corriendo Te van a agarrar a, a, asando batata. Bueno, es posible te van a, a, a, es, a, es posible Te van a, a, a, a agarrar a asando batata. Pero quizás cuando me agarran pues, a mí a, a, a a asando batata, Ya comido la tuya No, bueno, es que no la van a poner a comer Es que no la van a comer porque mira, esa vaina de Nosotros que estamos aquí luchando es para el eso. La, el mismo de problema frente. de la vacuna. El mismo lío sí, sí. de la vacuna. La Pero mira proteja. una cosa, hermano. El miedo nunca mira, es inocente, mira, dice mira, Juan Manuel Terray, esa vaina ¿verdad? es verdad. Tú eres un pro haitiano. Ay, oye, te tú eres pro -haitiano. un pro Tú eres solucionista de la solución no, no, de un no, país no, que lo están intentando. Yo no está soy pro amado, nada más. Bueno, pues voinate. Pues tú no estás ayudando en nada a la no, República Dominicana, a no, la Eso lamentablemente. dice todo, no, no, no, tú tú tú tienes, no tienes, tú no, estás ayudando tú no en nada, tienes si tú un le... ayudómetro no, para no, medir lo no, no, que yo estoy <ríe> ayudando. déjate de baile. Mira una cosa. Cuando nosotros <ríe> Entonces, tenemos. Entonces creen que si uno no está con ellos, ya no es... Cuando nosotros tenemos yo, una posición acá, de un plan que se viene llevando a cabo. Muy bien orquestado. No, de no, pensadores. eso es un invento tuyo. Porque tú planteas que, está bien. Bien, plantea que, que es desestabilizaron fundamento. el gobierno cristiano. Entiendes tú que desestabilizaron Vamos el gobierno cristiano para traerlo para acá, para ¿Qué establece, un pueblo de ¿Qué establece, ¿Qué establece el proyecto de la, de la, del Consejo de, de Migración Nacional que se hizo en el 2018 con, a cargo del PNUD, USAID, Arnud? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que criticamos? Y yo lo presenté aquí. Vamos a ver. Eso está ahí. Mira, lo primero es que se cree el plan de contingencia cuando se dé la estampida de haitianos hacia República Dominicana y lo esperan para febrero. Qué, qué extraño, ¿eh? Que hoy entonces está entrando en crisis el día 7 de febrero. Dos días, un día apenas de ayer para acá. Hay una llamada telefónica, entonces, Francis. Francis, hay creo, una llamada. Adelante, buenos días. Pero, tiene lógica el plan pero ven acá, pero frases, estamos locos aquí. Eh? Se fue sí, pero la entonces, llamada de cuando eso se da, ¿qué es lo que le hemos criticado a Luis Abinader? Que ha colocado en los puestos más fundamentales a individuos que vienen trabajando con eso desde hace 15 años en el PNUD. Seara Hatton, ¿quién era? Ay, Seara Hatton. Más de 20 años en, en PNUD, siendo el economista el que hacía los levantamientos de la pobreza en República Dominicana. ¿Sí o no? Pero eso está bien. Está bien. Pero con inclinación a la solución de Haití pensada desde los Estados Unidos, el que trabaja para Ay, PNUD uy. trabaja para otro estado. Y no es Estados Unidos solo. Está Francia, está Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces, ah, pero entonces tú estás diciendo que el gobierno está vinculado con no, eso. El gobierno Dominicano. no. La política del gobierno pero, en la. Claro. In, en la, en la in, pero Sarah Hatton es un hombre sí. número uno del gobierno. Pero es lo es uno que le. Es lo... Pero eso claro. es lo que le hemos dicho a, a, a, a Luis Abinader y le hemos criticado. Entrando, di que en una, una especie de, de, de grupo de la sociedad civil está el mismo Álvarez que pero lo y, primero que hizo fue irse una semana y, y sin y nadie saber. Entonces es ajeno a eso. Pero mira Fulvio donde está sentado ahí. Pero Fulvio no el el es vida parte vida, de relaciones. Que, no, pero está bien, pero, pero claro. a decir que le han, le han lo creado todo un es esquema Le han creado todo un esquema. ¿Quién está en el Consejo de, la, de, de Migración? ¿Quién no lo conforma? Vamos a ver. ¿Quién lo conforma? No, pero dímelo tú. El hombre que ha manejado desde hace años las ONG que procuraron solucionar los temas de haitianos y fue el que fue a, sí. a, a, al, al juicio aquel donde nos condenaron. Yo lo que me pregunto es... Entonces, pero, un momentico, hay una parte... No, déjalo hablar, porque, porque yo no puedo... Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Hablar, no, pero ustedes me hablar. pidieron que yo le estableciera no, no, aquí no, la no, teoría. Gabriel, ah, pero venga, acá Entonces, el programa. Entonces, concluyo, vamos a lo todo y lo dejemos concluyo, solo. concluyo, concluyo. Nacionalista. No, no estoy hablando... Eh. Adelante, Fulvio. Aclaro, ah, deja no a estoy gente. hablando... De Luis Abinader. Estoy hablando que la conformación ah, de su gobierno. ¿Quién es, entonces, Espera, es el presidente de la República? Explica, explica clara la vaina. Ok, Pero. gracias. <ríe> Estoy hablando que el presidente de la República, con <ríe> en los acuerdos que tenía político ah, con a la ver. sociedad civil, ha enganchado a los actores principales del movimiento okay, pro-haitiano okay. y de Pero entonces no es ajeno Pulvio. a eso. Vamos, claro vamos, que vamos vamos, a Antes Pulvio. de que terminemos el comentario, vamos a oír a, a Nosotros como nación, nosotros como nación, no podemos estar ajenos a la situación de Haití. y sí. Tampoco tenemos como nación el poder ni las condiciones para enfrentar esa problemática solo. Esa es una problemática provocada por las naciones poderosas de este mundo, incluyendo Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Por lo tanto, esa solución tiene que buscarse, holísticamente y a nosotros es que más nos está afectando porque está afectando nuestra economía y nuestras planificaciones para nuestras. Redes. Fulvio, pero Francia acaba de acusar a tu gobierno, no, porque tú eres funcionario de... del gobierno, no, de tener no, un no. plan para traer los haitianos no, para acá. No, no, es lo que tú es, acabas de es decir. que ese plan no es intrínseco de nosotros como gobierno. Pero entonces lo ese está, es un plan pero de están formando poderoso Lo dijo él. Hablo de para buscar la solución, tenemos que ser parte. Él acaba de decir que el gobierno de Luis Abinader está estructurado no con hecho, la gente que no quiere, lo quiere a la. ¡No, pregunta del día una, La una decisión del cabrón